Bienvenidos y bienvenidas, en este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a las plataformas de revistas electrónicas. Las plataformas de revistas son herramientas de archivo y consulta de diferentes títulos de publicaciones periódicas de uno o varios editores, que generalmente ofrecen acceso al texto completo de las referencias recuperadas, bien a través de suscripción o bien por acceso abierto. Para empezar a utilizarlas, debemos entrar en UPO Virtual desde la página de la Universidad. Luego seleccionamos Eureka. Y desde aquí pinchamos en Bases de datos A a Z. De este modo, accedemos a la página principal de Bases de datos A a Z. En la biblioteca CRAI ofrecemos acceso a los portales o plataformas de revistas más importantes y completas para cada materia impartida en la Universidad. Para acceder a ellas, seleccionamos el desplegable del apartado por Tipo de Recurso de Información. Y después seleccionamos la opción Portal de Revistas Electrónicas. Desde la página de Resultados podemos seguir buscando por índice alfabético. Aquí se muestra un listado por los portales o plataformas seleccionadas y accesibles desde la biblioteca, junto a una breve descripción de cada uno y su enlace. A continuación, seleccionamos el portal o plataforma que deseamos consultar. En este caso, utilizamos como ejemplo Biomed Central. Para acceder a él, pinchamos en su enlace. Este nos dirige a la página del portal, donde se muestran varias formas de acceso a la información que ofrece. Las plataformas de revistas disponen de herramientas de búsqueda y recuperación de información similares a las plataformas de las bases de datos. En este caso, vamos a buscar la revista por Materia. Para ello, seleccionamos la materia que queremos y la plataforma nos facilitará una lista con las revistas encontradas dentro de la materia seleccionada. Luego, pinchamos sobre la revista que queremos consultar. De este modo, accedemos a la página de la revista, donde podemos consultar toda la información sobre ella, así como su contenido y noticias sobre esta y otras opciones. Y así hemos visto cómo acceder a las plataformas de revistas electrónicas desde la página de la biblioteca. Ten en cuenta que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus será necesario que introduzcas tu usuario y contraseña. Para terminar, recordemos cómo hemos accedido a ellas. Enhorabuena, ya puedes aplicar estas herramientas a tu investigación.